Hola, buenos días, mis Curlis. Mi nombre es Carmen Mange y soy la fundadora de Curly Mange, ¿de acuerdo? Un espacio creado para las mujeres, pues, para cuidar el cabello natural, la belleza afro y otras cosas más también, ¿de acuerdo? Pues, eh, tenemos muchas secciones. Hoy estoy aquí para hablaros un poquito de lo que es la página, que la hemos reformalizado, hemos hecho mucho más sencilla y más intuitiva. Y estoy también para aquí para avisaros, para hablaros también de que me ha llegado mi e-reader, mi que es un Kyle, que es un chulo, que me ha mandado un súper amigo mío que tengo, eh, que me adora, me adora, me adora. <ríe> ah, entonces, eh, eh, cuando empezó todo esto del de, de estado de alarma, pues claro, no, ya me había leído todos los libros, no podía ir a la biblioteca. Y entonces le dije, oh, pues me gustaría tener un libro electrónico y tal, y yo ya me había olvidado, entonces eh, me llegó como un regalo, estoy súper feliz, yo ya lo he desenvuelto, pero lo voy a enseñar. Y me puso, eh, a ver, Ian me puso... Eh, Ah, es bueno para mí, bueno, Amazon es, Carmen, disfruta de tu regalo, eres la persona más especial y fuerte que conozco, este es un adelanto para celebrar tus éxitos próximos como escritora, no te rindas, sigue adelante, eh, ya. Es que es un amor de persona. Así que, bueno, eh, estoy encantada, os lo voy a enseñar, que ya estoy súper nerviosa, yo ya lo he abierto, pero voy a hacer como viene, bueno, ya está el clico de Amazon, que viene con la sonrisa, os lo voy a enseñar, ahí está, la sonrisita, vale. Y luego, dentro viene mi Airid, que viene, viene todo. Yo ya lo he sacado, pero viene, viene es un paquete. El, eh, viene el, dentro de lo que es esta bolsa de plástico, ¿vale? Luego viene dentro de este azul, ¿vale? ¿Veis? Y dentro de este paquete azul, este cartón azul, que vi sacado las cosas, viene lo que es el, el, el, el libro electrónico que viene aquí dentro. ¿Vale? Este es el libro electrónico, es negro, no, no me acordaba cómo, claro, yo le comenté, pero no, no sabía si iba a ser blanco o negro, pero bueno, parece como me, me conoce muy bien, pues lo han enviado en negro, ¿vale? Está muy chulo. Y luego dentro te viene con las instrucciones, ¿vale? Para que sepas pues, cómo utilizarlo, eso está súper bien. Y este es mi súper regalo. Estoy muy contenta con él, estoy súper feliz. Ya sabéis que me encanta leer y luego como eh, recientemente me he estado cambiando mucho de país, era un, una pesadilla porque si por ejemplo a Malabo pues me, me llevé libros, me los dejé allí, eh, cuando he viajado me dejó los libros en otra parte, en la Casa de Madrid también tenía libros, o sea que al final ya era tener libros por todas partes y realmente sí. lo tengo no me gusta estar eh, dejando los libros en los sitios y llevando también un poco maletas de libros que son pesados. Entonces, es muy, está muy bien. Estoy súper contenta que me hayan regalado esto. Estoy súper feliz. En eh, mi kindle Reader, que podéis, esto lo podéis conseguir comprando a través de mi tienda, curlymangue.org, donde está el apartado de libros. Ahora os explico las secciones nuevas que hay. Eh, pues en la parte de arriba tenéis el, el libro electrónico que te, de kindle que podéis contratar, podéis eh, comprar y os va llevar directamente a Amazon, ¿vale? Pincháis, porque yo soy, soy una afiliada a Amazon y estoy súper contenta de ser afiliada de ellos. Eh, ¿Qué más voy a hacer? Si la sección del libro, las secciones del libro, eh, pues, Tienes, en la sección de libros de la página de Curly Mange tenéis eh, tanto como libros de cabello como de motivación como de grandes mujeres como Michelle Obama, Wahari Matai que fue la primera la primera la primera novela eh, de ecología africana y pues para que a través de esas mujeres pues os animéis y veáis sus vivencias y os den ideas para también uh, crear vuestro pequeño espacio y dejar un legado en este mundo. Vale luego tenéis la sección de cabello eh, lo que es eh, la sección de, de aquí pues podéis comprar extensiones rizadas eh kinky, sobre todo de 4c vale que es el que yo soy pero también hay otros tipos de extensiones y luego tenéis un apartado de maquillaje vale que son tenéis productos pero sobre todo para los ojos puede eh, ser eh, rímel también tenéis eh, lo que es para um, delineador de los ojos como tipo Cole, porque ahora mismo los ojos son nuestro punto de atención y también tenéis pues para las cejas y luego tenéis el apartado de productos para que os podáis cuidar los productos puede ser puedes cuidar el cabello bien ¿Vale? Todos los productos son productos que yo he probado o han probado personas cercanas a mí, ¿vale? Entonces, eh, los puedes aquí detrás de lo que es la página curlimangue.org y pensando directamente, os llevan a Amazon, ¿vale? Que yo soy afiliada de allí. Así que, ¿qué más os puedo decir? Pues nada más. Eh. Eh, bienvenidas de nuevo a curlimangue.org. Estoy súper contenta con esta página. Creo que de todas las que he tenido, de todas las que he ido haciendo y, y, y esta es la que de verdad que... Con esa ya creo que es la definitiva, espero ya que vaya para mejor y ya centrarme ya en, ese, en, ese, en esa creación mía. Eh, estoy muy feliz con esta, esta nueva página que ya va a quedarse así, Estoy es, a no ser que evolucione y ya vaya más interactiva y vamos a ver cómo funciona. Y nada, ¿qué más os puedo contar? Vale, este tocado, este tocado realmente no es un pañuelo, es un vestido de estar por casa que me traje de Guinea. Entonces lo que he hecho ha sido, como tenía que la compostura si y no me da tiempo a, a quitarme las rentas, me he hecho este tocado tan bonito. Queda lindo, ¿verdad? Llevo mi camise de I Love New York, que cuando estoy en Estados Unidos, en el 2010, bueno, es que a mí me encanta viajar y eso es lo que tengo que decir hoy. Bueno, eh, puntualizaros la, la asesoría. La asesoría es en un precio súper, súper asequible. Hace mucho tiempo que la gente me pedía eh, que tuviera una asesoría también, aparte de cabello, de maquillaje y, y yo no sabía muy bien si sí o no, no, pero bueno, como ya he vuelto en el mundo, volví al mundo del la, de la sector de la cosmética, del maquillaje, pues parecía que era un buen momento para hacer esto, ¿vale? Y siempre con la ayuda de, porque he estado trabajando para L'Oréal, que es una firma que me encanta, me chifla, y la, que, la verdad es que sus productos son estupendos, los maquillajes son maravillosos. Mira que aprecio, cuando los probé, dudaba un poquito, ¿no? Porque siempre había utilizado otra marca, especialmente claro para nosotras, y, pero me ha sorprendido, me ha sorprendido, mi, mi jefa me las probó, y la verdad es que me sorprendió, porque aprecio ya como, no sé, no sé, el color, el tono, pero muy bien, muy bien, así que estoy muy contenta. Y bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más voy a contar? Sí, um, bueno, eh, para asesoría de maquillaje tenéis dos tipos de asesoría, tanto de maquillaje como de cabello, ¿vale? Los precios ya tienen son muy asequibles y verdad que son para todos los bolsillos, así que lo único que tenéis que hacer es mandáis lo que es un mensaje de lo que queréis que os asesore pagáis el, el, el asesoramiento que queréis el de maquillaje o el de cabello y nada más que me llegue lo que es el pago yo me pongo contando con vosotras de acuerdo si queréis que os llame por teléfono porque resulta mucho más fácil me lo puntualizáis pero solamente yo podría ponerme en contacto por teléfono con las personas que estén dentro de españa de acuerdo fuera no fuera podremos tener un contacto ya sea eh, a nivel de zoom skype online o messenger de acuerdo pero si estás si dentro de españa Curly Manga te llama por teléfono, ¿vale? Para que hablemos de lo que quieres siempre una vez que hayas abonado. Así que un besito. Nos vemos pronto. Todo con muchísima garantía. Así que un besito. El kindle es recordar que podéis comprar lo que es en mi página web, Curly vale. ¿vale? Eh, ya os he explicado por qué ahora es org y no .com, Pero bueno, ya os he explicado y lo podéis comprar ahí, meteros en la página y directamente clicáis. Y documentos otras de Amazon. Así que un besito. Lo que hago yo es facilitaros las cosas, facilitaros las cosas para que no tengáis que ir buscando qué modelo queréis y dónde lo queréis y que pintar Pero pues lo que esto he ha sido reunir todos los tres modelos para que cliquéis y ya vais directamente a, a buscarlas. ¿No? A Amazon, fenomenal. Y los frutos exactamente igual. Lo que yo he intentado es evitaros que tengáis que, que, que estar buscando, que estar buscando en la página, quiero este, quiero este producto, quiero Cantú, quiero tal. No. Uh, yo tengo reunidos todos más o menos lo que me han ido bien los que me han ido estupendamente a mí ya gente cercana a mí otras compis curlis y entonces eso es lo que yo os recomiendo si hay un producto de verdad que queráis tener eh, que no sepáis cuál es y que queréis que os busque os busco y luego también de regalo eh, cada vez que hagáis una asesoría os voy a regalar es un pdf con eh, los productos que puedes encontrar aquí en España que a mí me han ido bien, pero son productos de, de tiendas de aquí que me han ido bien, ¿vale? Y que yo sé que están localizadas ya, que yo las tengo ya localizadas. Así que eso es todo. Un besito. Me he sido con mi super libro electrónico y espero que nada os veréis en el próximo vídeo. Os quiero Ah, suscribiros, por favor, que, es que la verdad que, eh, yo espero, o sea, suscribiros. Ya sé que he tenido cuatro años que estuve fuera y que no he tenido muchas naves os habéis cansado y enfadado conmigo, no os habéis suscrito, pero ya he vuelto y por favor hay que suscribirse, mano arriba, ¿vale? Besito. Y además por cada suscripción haremos con ella ya haya bastantes, haremos cositas, ¿vale? Regalaremos cositas, así que un besito y adiós. Chao.